Buenos días, hoy vamos a ver una nueva función, también sencilla, similar a la que veíamos ayer. Ayer veíamos la función columna, que nos devolvía en qué número de columna nos encontrábamos. Hoy vamos a ver la función columnas, en plural. La función columnas lo que nos dice es cuántas columnas tiene el rango que le hemos pasado por referencia. Si le pasamos una única celda, será un 1. Y si es una referencia que tiene más de una columna, pues nos indicará el número de columnas. Es sencilla y nos sirve pues para cuando tenemos un rango pues para saber cuántas columnas se han definido o pues con un poco de imaginación sacarle provecho en algunos tipos de, de consultas interesantes vamos a ver cómo funciona insertamos función acabo de cogerla para probarla por lo tanto la tendré en recientes vamos a ir todo de, vamos a columnas entonces. Columnas. Devuelve el número de columnas de una matriz o referencia. Acepto y le digo que quiero saber cuántas columnas tiene esta celda. Matriz es una matriz, fórmula matricial o una referencia a un rango de celdas de las que se desea obtener un número de columnas. Como le hemos devuelto solo una, pues nos ha devuelto una única columna. Si le indicamos un rango y aceptamos pues nos devuelve las columnas que tiene ese rango. Como veíamos, también se le puede pasar una fórmula matricial, entonces en el caso de tener una función que, como pasa con la función columna, si le pasábamos un rango nos devolvía varias celdas, al ser una matriz que puede devolver un resultado matricial, podríamos tener distintos resultados. Podríamos usar columnas para saber cuántos resultados ha devuelto, por ejemplo, la función columna. Bueno, hasta aquí la función columnas y nos veremos en un próximo vídeo. Un saludo.